en esta ocasión tan agradable, con Pilar Manchón, que nos va a impartir una, seguro, muy interesante eh, charla sobre inteligencia artificial. Eh, el procedimiento va a ser el siguiente. Eh, Pilar va a dar su charla y al final, utilizando el chat, como muchos de los que estéis participando ya sabéis porque sois viejos conocidos, haremos las preguntas a través del chat y ella responderá. Pilar Manchón a la que ya solamente conocéis, es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla, doctora en Lingüística Computacional dentro de la especialidad de sistemas de diálogo multimodales inteligentes. Posee una amplísima formación recibida en prestigiosas universidades internacionales y escuelas de negocio españolas y extranjeras, incluida EOI. De 2002 a 2013, trabajó como investigadora en la Universidad de Sevilla, que compagina con la fundación en 2003 de la empresa Indisis, de la que fue CEO hasta que la adquiere Intel en el año 2013, donde se incorpora como ejecutiva. En 2016 se incorpora a Amazon y desde 2018 trabaja en Roku como vicepresidenta de Inteligencia Artificial. Bueno, estamos encantadísimos de tenerte con nosotros. Yo apago mi micrófono y te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Yo si tenía una pequeña... Eh, slide, una pequeña presentación de, para decir quién era, pero ya, ya me has presentado tú, así que, casi que me la voy a saltar. <ríe> la, la presentación de hoy, pues voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial, de cuáles son los retos, de cuáles son, cuál es el enfoque o los enfoques más importantes a día de hoy, eh, pero también un poquito de, de mi historia como persona que trabaja en inteligencia artificial eh, desde Sevilla y desde, desde Andalucía, para contaros un poquito la, la trayectoria y los obstáculos que nos encontramos y cómo se compara eso a las experiencias que, que estoy observando en otras partes del mundo y más concretamente en el, en el Silicon Valley donde, desde donde os hablo hoy. Entonces, sin más dilación, empezamos. Pues ya os decía que os, me iba a presentar un poco. La vicepresidenta de Inteligencia Artificial de Roku, que es una plataforma de streaming de televisión que ahora os explicaré un poquito más. Antes de eso estaba en Amazon, antes de eso estaba en Intel. Como os ha contado Carmen, pues eh, Intel crió una empresa que se llamaba Indices, que, que también os voy a contar un poquito qué hacía para daros contexto de, de cuál es la historia. Eh, he ido, me he pasado media vida estudiando en muchas universidades, me encanta hablar en público, <ríe> me encanta contar historias y, y compartir mi experiencia. Eh, estoy muy involucrada en cuestiones que tienen que ver pues, con, con el liderazgo, con el emprendimiento, con el liderazgo en las mujeres, y, y aquí, en, en el Silicon Valley, pues, eh, con el liderazgo el, desde el punto de vista latino, que, que En España es que somos todos latinos, pero cuando hablamos de latinos nos referimos más a Latinoamérica. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos los españoles también entramos en, en la categoría de, de latinos ¿no? y nos ayudamos. Y, y bueno, pues aquí un par de ejemplos de, de lo mal que salgo en las fotos públicas. Yo cada vez que voy a cualquier sitio de una charla, hablo mucho de, de la trayectoria donde vengo, de lo que es Sevilla, de lo que es Andalucía y de la imagen que tiene Sevilla y Andalucía en el mundo. Y, y me he bajado este mapa de, de internet para que, ilustrar el posicionamiento de la alta tecnología como atractivo desde el punto de vista de Andalucía. ¿no? Obviamente no Andalucía y Sevilla en concreto no, no se conoce como fuente de alta tecnología en el resto del mundo, ni siquiera en España, ¿no? De hecho, una de las cosas más chocantes, digamos, de cuando empecé a salir al extranjero para promocionar nuestra empresa y nuestra tecnología y demás, fue la, la incredulidad por parte de todos. De, primero, bueno, ¿vienes de España? Sí, ¿vienes de España? Pero será de, de Madrid o de Barcelona, no de Sevilla, creo. Pero, pero en, Sevilla, en Sevilla se hace algo. <risa> Entonces, pues, hay que cambiar un poquito esa imagen. Voy a hablar un poquito de Roku, que no es muy conocido en España todavía, pero es muy conocido en Estados Unidos. Se fundó en el 2002, es una especie de, de spin-off de, de Netflix y es la primera plataforma de streaming de Estados Unidos. De hecho, uno de cada cuatro televisores, más de uno de cada cuatro televisores de los que se venden en Estados Unidos, es un televisor Roku. Eh, Roku no solamente es un player, es decir, una cajita o un pendrive que, que pones en tu televisor y te permite que tu televisor se te convierta en un Smart TV, sino que también es un sistema operativo que, que se usa por, por, por más de 155 eh, marcas de televisores, muchas de las cuales reconoceréis ahí. Eh, una de las cosas principales de Roku es que tiene... ...contenido gratuito y te permite ver pues todas las plataformas de streaming como Netflix, como Amazon Prime, eh, Hulu, etc. Ya os contaba que es la primera plataforma por delante de Amazon, por delante de Playstation, de Xbox, de, de Apple TV y demás, muchas de las cuales serán más conocidas, pero van por detrás de Roku a, a día de hoy estamos ya en 23 países. Eh, en España todavía no, pero, pero pronto, pronto, pronto. Y ahora os voy a hablar también un poquito de, de la empresa que, que formamos, que, que fundamos en, en Sevilla, que se llamaba Intelligent Data Systems y que fue la empresa que, que compró Intel. Eh, se dedicaba a, a agentes conversacionales inteligentes, una empresa de inteligencia artificial nacida como spin-off de la Universidad de Sevilla. Y, además, no de cualquier departamento de la Universidad de Sevilla, sino del departamento de Filología. Así que somos bichos raros donde los haya. O éramos. <ríe> ¿Qué tecnología teníamos? Pues Era un cerebro artificial que procesaba las entradas del usuario, es decir, hacía procesamiento del lenguaje natural, determinaba qué significaba en el contexto y generaba una respuesta. Eso era para un dominio concreto, es decir, no eran asistentes virtuales como Alexa, Siri o Cortana, que hablan de todo y para todo, sino eran agentes de dominio específico, es decir, que sabían sobre una cosa concreta, aunque podían tener algún nivel de, de más conversacional para hablar de cosas más más livianas y poder saludar o poder entender, digamos, pues cosas normales. ¿no? Pero no, no estaban programados, digamos, para que le pudiera hacer cualquier pregunta de conocimiento al mundo. Estaban preparados para dar un servicio, por ejemplo, a, a una aseguradora, a un banco, a una empresa de telecomunicaciones, etcétera. La tecnología independiente del dominio, independiente del idioma. Pero un punto interesante e importante es saber que esta tecnología salió y estaba ya instalada en, en varios clientes antes de que saliera Siri. Es decir, era una tecnología pionera. Una solución global, más avanzada que muchas de las cosas que veis ahora, en la que, bueno, pues se podía no solamente hablar, sino chatear o enviar eh, SMS. Entonces, la, la oferta que se hacía a los clientes era tener una solución, digamos, general que te permitiera eh, gestionar el contacto con tus usuarios, ya si fueran internos o externos, de una manera sencilla, transparente y que les hiciera sentir eh, como VIPs. ¿no? Tuvimos pues, una serie de premios, muchos clientes internacionales y yo voy a contar un poquito el viaje. Pues, viendo que era una tecnología puntera, pionera, eh, con muchos premios y con clientes internacionales, pues podéis imaginar que conseguir financiación y conseguir más clientes y crecer debió ser fácil. Bueno, pues no, no, no fue tan fácil. Pero las reacciones fueron interesantes, ¿no? Cuando tú decías, somos una empresa de alta tecnología en Sevilla, pues la reacción era, como os decía antes, de incredulidad. Provenimos de la Facultad de Filología eh, y ¿no? la incredulidad, eh, definirlo como incredulidad es poco, es más bien ya casi como si fuera una broma. no Tenemos tecnología líder en inteligencia artificial, ya, obviamente no, no, ni siquiera te toman en serio. Somos líderes mundiales en nuestro dicho de mercado, avalados por garner en varios informes y como cool vendors eh, algunos años y demás, con premios internacionales. Y, y todavía pues era <ríe> casi imposible, digamos, sobreponernos a, a esos prejuicios que en nuestra propia tierra y en el resto de, de, de países donde intentamos salir, sobre todo en Europa, pues, pues tenía, por, por ser tecnología del sur de España. ¿no? Entonces, la sensación que teníamos era que el resto del mundo nos veía como un bicho raro. Algo así interesante que vas a mirar, pero no lo tocas, no va a ser que sea venenoso. <risa> Esa fue la experiencia que tuvimos cuando intentamos crecer, cuando intentamos salir, cuando intentamos levantar capital y demás. Entonces, nuestro viaje fue más un desierto, fue una travesía por el desierto dura y donde tuvimos que buscar recursos debajo de las piedras. ¿no? ¿Y cuáles fueron los retos que nos encontramos intentando poner en marcha una... Empresa de Inteligencia Artificial en, en Sevilla, de todos los lugares del mundo. Pues un poco la cultura, el prejuicio, el entorno, la, la legislación vigente, que afortunadamente ya ha cambiado, más herramientas, hay, hay digamos una visión distinta, pero todavía tenemos reminiscencias de todos esos prejuicios y esa cultura. Que, que no inspira a, a emprendedores a, a ser diferentes, a querer cambiar, a querer... a creer en sí mismos como, como que son capaces o como que somos capaces de, de hacer algo importante, trascendental y que puede incluso cambiar el mundo. Esos fueron los retos principales, desde el punto de vista general. Desde el punto de vista personal y de la educación que decidimos o que recibimos en España, es pues una sensación de autolimitación, de falta de confianza, de, de falta de apoyo, de, de falta de modelos, de, de miedo al fracaso, la educación en sí y la presión social por hacer lo que, lo que debes en lugar de, o lo seguro, en lugar de, de asimilar el, el riesgo. ¿no? Eh, una de las diferencias fundamentales que he observado en la cultura anglosajona después de haber estudiado y trabajado en, en el Reino Unido y también aquí en... En Estados Unidos es cuando, cuando aquí alguien ve que, que otro es capaz de hacer algo increíble, eh, lo que se pregunta es del bueno ¿y por qué no yo? No? Eh, y sin embargo en España tendemos más a pensar el cómo voy a ser yo, no? ¿por qué voy a ser yo? ¿Qué tengo yo de especial? Y tiene que ver pues, con un, un sentido de humildad, o un sentido de, pero también de, de falta de confianza, y de falta de apoyo y de falta de modelos. Entonces, eso nos, nos aboga a, a una mediocridad, ¿no? A, no porque haya falta de calidad, no porque haya falta de, candera, de cantera, todo lo contrario, sino por pues esa creencia general de aquí no se hacen esas cosas, eso solo pasa en el Silicon Valley o eso solo pasa en, en cualquier otro lugar del mundo que ya tenga una reputación. Y, y, bueno, pues hace que la gente quiera conformarse y quiera ser mediocre, lo cual es una barrera mental y social y cultural que tenemos que romper. El lenguaje que soporta o que apoya todas esas teorías, pues siendo lingüista, que es parte o la parte fundamental de mi formación, yo me presto mucha atención a, a cómo decimos las cosas, a qué lenguaje se utiliza y, y es muy importante a la hora de venir quiénes somos, qué queremos hacer y cuál es nuestra posición con respecto al resto del mundo. ¿no? Entonces cuando hablamos de no me dan una oportunidad, nadie entiende lo que quiero hacer, nadie ve la situación, nadie me da las herramientas, tengo derecho a no me han dado la formación, no es justo, pues ponemos en una posición victimista en la que bueno pues la sociedad, la vida, el mundo eh, no es lo que nosotros queremos, no nos parece justo, no nos dan las cosas por hechas. Y, y como como receptores, ¿no? pero no como motores de la sociedad. ¿no? Sin embargo, si cambiamos ese lenguaje a... me dan una oportunidad, voy a crear mi propia oportunidad. Nadie me entiende, bueno, pues yo hago las cosas a mi manera y voy a tomar las vidas de mi destino. ¿no? Nadie arregla la situación, bueno, ¿y por qué no tú arreglas la situación? ¿O por qué no yo arreglo la situación? ¿O lo arreglamos entre todos? ¿No hay herramientas? Pues las creo. Yo tengo derecho, bueno, sí, tienes derecho, pero también tienes la responsabilidad de contribuir, sobre todo aquellos que tenemos una educación, aquellos que hemos tenido la fortuna de poder crecer, ya sea personal, profesionalmente, en cualquier dirección. Tenemos no solamente un derecho, sino también una responsabilidad de contribuir y ayudar a otros, de abrir puertas, de hacer que el que venga detrás encuentre una situación mejor de la que te encontraste tú, ¿no? ¿El no me ha dado la formación Bueno, pues, pues me la busco, ¿no? El, autoaprendizaje, el buscar, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en el que la formación está a disposición de todos online y cualquiera puede aprender lo que quiera si pone suficiente interés en hacerlo. Es, no es justo que sean las cosas así, bueno, pues si no es justo, como, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿no? Es cambiar de ser una víctima a coger el toro por los cuernos y, y cambiar las cosas de la manera que queremos. ¿no? ¿Y cuáles son las, las claves de eso? Pues el riesgo, la capacidad de aceptar el riesgo, siempre hay riesgo, y las cosas pueden ir bien o pueden ir mal, pero si no arriesgas no ganas. El compromiso, obviamente, a la primera no salen las cosas, con lo cual hay que seguir intentando el optimismo, o no, que no es incompatible con el realismo, pero uno tiene que, como decían los Boy Scouts, eh, esperar, tener esperanza de que pase lo mejor y, y prepararse para lo peor, ¿no? y luego también tener pues una cierta eh, un cierto número de, de, de valores y de líneas rojas que uno no quiere no quiere cruzar porque cuanta más responsabilidad pues más más difícil a veces es, es tener claros los conceptos que, que te definen como persona dentro de, de tus propios valores que no tienen que ser los mismos que los míos y los de los demás luego también una sensación de humildad pero humildad sentido de yo no puedo quién soy yo para hacer esto sino humildad en el sentido de que incluso si eres un genio y si eres pues una de las personas más mejores formadas en una materia siempre hay alguien que te pueda aportar siempre hay alguien que te pueda dar una idea nueva siempre va a haber alguien que pueda saber un poco más que tú en algo concreto ¿no? entonces por una parte la confianza en lo mismo esa voluntad y esa determinación de seguir pero también esa humildad de saber escuchar y entender a los demás. Luego un sentido de comunidad. ¿no? Nadie crea un unicornio solo, nadie, crea, nadie cambia el mundo solo. Uno empieza y se rodea de un equipo y se inspira a otros a, a cambiar las cosas y se crea una comunidad que, que te da muchísimo, pero también a la que tienes que dar mucho eh, para crear un círculo virtuoso digamos de, y positivo. ¿no? Y ahora paso ya a lo que es la inteligencia artificial y, y algunos conceptos pues, que se barajan, que nos hacen pensar en qué tipo de sociedad vamos a vivir y qué tipo de impacto tienen este tipo de tecnologías en, en, en las decisiones que tomamos todos los días y las decisiones que tomamos como, como ciudadanos. Bueno, pues dentro de la inteligencia artificial, ¿cómo se define? ¿Son agentes o son...? Programas que pueden llevar a cabo tareas o conseguir objetivos, ¿no? Que detectan patrones, son capaces de reproducirlo, o tomar decisiones, digamos, en base a, a una serie de, de factores. Esta es la Narrow AI, en oposición a la General AI. Cuando se habla de Narrow AI, se habla de aplicaciones específicas en un campo muy concreto, es decir, enseñar a un algoritmo, enseñar a un agente. O crear una tecnología que es capaz de hacer algo muy concreto. Es decir, jugar a la ajedrez. O, o jugar al juego. O aprender a lanzar una pelota. O aprender a, a entender un dominio concreto. Y luego General AI, ¿eh? que se refiere más a un campo más amplio de aplicación donde se intenta crear algo mucho más ambicioso y más cercano a, a los objetivos de, de la singularidad. Es decir, de crear una inteligencia artificial que aprenda sobre todo y que sea capaz de evolucionar y, y aprender eh, sobre cosas que no ha visto antes y, y demás. ¿no? O hay tipos distintos de aprendizaje. Hay eh, aprendizaje por o sea, a través de la observación, es decir, tú observas y aprendes patrones o a través de la instrucción. Luego, según los datos que tengas, pues tienes el Big Data y el Small Data. ¿no? Cuando tienes Big Data, pues tienes muchísimos datos. Cuando tienes Small Data, pues tienes una cantidad más reducida de datos. Y esos datos pueden o no estar estructurados. Es decir, son datos que están etiquetados y que están marcados para que puedas entrenar o utilizar determinados algoritmos de, de aprendizaje automático eh, con esas etiquetas que han sido validadas o no estructurados, es decir, tienes que aplicar otro tipo de algoritmos que no requieran que los datos estén etiquetados en sí. Y luego está dentro del aprendizaje somático eh, pues el supervisado y el no supervisado con distintos algoritmos. Entonces, hay, ningún algoritmo es el algoritmo perfecto para cualquier cosa. Hay muchos algoritmos que se utilizan para distintos tipos de, de tareas, como por ejemplo eh, para la visión artificial, para el, procesamiento, para el entendimiento del lenguaje natural, para, en fin, para una serie de cosas, no hay un algoritmo único que sea el que funcione mejor para todos. Sino que hay múltiples algoritmos y en función de la cantidad de datos que tengas, de cuánto ruido en esos datos, si son estructurados o no estructurados, y del tipo de aplicación que vayas a tener, pues unos algoritmos son mejores que otros. Hay... Um, algunas tendencias que intentan encontrar, el master algoritmo, que es pues, el algoritmo o la combinación de algoritmos que sería ideal para hacer casi cualquier cosa. ¿no? Pero a día de hoy eso no se ha conseguido y hay muchos detractores Entonces, ¿cuál es el estado actual de la inteligencia artificial? pues La realidad es que estas tecnologías son fantásticas y excelentes para hacer tareas que son muy especializadas en un dominio concreto para hacer una cosa pero todavía están muy lejos de lo que hemos definido antes como inteligencia artificial general, es decir, gestionar un contexto general y, y ser capaces de hacer múltiples cosas con, con, pues eso, con un agente o con una combinación de algoritmos concretos. Todavía no estamos lejos de llegar a ese objetivo. ¿no? Pero, ¿cómo ve la gente la inteligencia artificial? No? Más allá de, de aquellos que tenemos eh, la, la fortuna de trabajar en el campo y, y ver pues, lo que significa la inteligencia artificial en las aplicaciones concretas del día a día, pues la gente tiene, tiene una imagen pues, pues muy casi de Hollywood, de, de lo que es la inteligencia artificial. ¿no? Y como decía Arthur Clark, Clark eh, cualquier tecnología lo, suficiente a, lo suficientemente avanzada es indistinguible de la, de la magia. ¿no? Entonces, pues... Los ingenieros de inteligencia artificial se ven un poco eso, como magos, donde tú les das una serie de datos y les das unos objetivos y hacen... cogen su varita mágica y algo pasa. ¿no? Entonces, es, es algo opaco. ¿no? Pero la realidad es que estamos todavía en, en los primeros inicios, en la génesis de la inteligencia artificial. Estamos avanzando mucho y muy rápido en varias direcciones, pero estamos todavía en pañales. Y muchas cuestiones, muchos pros y muchas contras que hay que analizar bien y hay que entender bien a la hora de implantar este tipo de tecnologías, no ya solo en el negocio de cada uno, no ya solo como emprendedores intentando decidir bueno cuáles van a ser, cuál va a ser la posición de mi empresa dentro de lo que la inteligencia artificial se refiere en relación a estos factores, sino ya como ciudadanos, incluso si no eres partícipe, digamos, desde el punto de vista profesional en lo que es la inteligencia artificial, vas a ser receptor. Y, en consecuencia, tienes que tener una voz y posiblemente un voto en relación a dónde vamos con la inteligencia artificial cómo la regulamos. ¿Y cuáles son esos pros y esos contras? Pues, algunos de los ejemplos que estoy poniendo aquí, por ejemplo, si el procesamiento ocurre en la nube o en el dispositivo, es decir, cloud or edge. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues claro, lo que ocurre en tu dispositivo ya no te pertenece a ti, está en la nube y con las consecuencias que eso conlleva, o se queda en el dispositivo. ¿Cuánto procesamiento puedo hacer en el dispositivo? Pues tiene mucho que ver con la capacidad de procesamiento de, que está embebida, digamos, en cada uno de esos dispositivos y con la cantidad de datos y los modelos específicos a los que el dispositivo tiene acceso sin conexión a la nube. Entonces, Siempre hay esa digamos dicotomía entre cuánto, cuánto ocurre la nube y cuánto ocurre el dispositivo y en qué contexto podemos utilizar uno u otro. Luego está la personalización en oposición a la privacidad. todos A todos nos gusta que nuestros servicios estén altamente personalizados, es decir, si a mí me da un servicio que sea específico a lo que a mí me gusta, a lo que yo necesito, a cuándo lo quiero, cómo lo quiero y cuánto quiero pagar por ello. Sin embargo, eso conlleva que para poder dar ese servicio personalizado pues tienes que dar acceso a muchos datos privados, es decir, a quién eres, cómo eres, qué te gusta, cuándo te gusta y con qué frecuencia utilizas qué o cuánto quieres pagar. Eso implica que, que tienes que ceder parte de tu privacidad. ¿Y ¿Cómo, cómo gestionamos, cómo balanceamos, cómo equilibramos? Eh, ese deseo de tener un servicio personalizado y, la oposición, ese deseo de mantener nuestra vida privada, proteger nuestros datos. ¿no? Luego, el concepto de agencia, que es un concepto interesante que surge con el crecimiento de los servicios de inteligencia social, sobre todo en el hogar y en, en el trabajo, en el coche y demás, con, sobre todo con los agentes virtuales. ¿no? Eh, cuando yo creo un agente virtual, no creo un servicio que te observa, eh, que te presta una serie de servicios y que te da recomendaciones sobre lo que es mejor para ti en vista o en base a, a los datos que ha recabado sobre ti, a las observaciones que ha hecho. Esas recomendaciones que te da ese servicio son las que son mejores para ti de una manera, digamos, absoluta y honesta, son las que son mejores para el que el proveedor de ese servicio o son las que son las mejores para el que ha generado y ha programado digamos el asistente virtual. Para, contextual, para poner esto en contexto, imaginemos que tenemos una Alexa en casa, cuando Alexa te da una una sugerencia, una recomendación eh, para usar Uber o para usar otro servicio, para usar Telepizza. ¿Comprar esta pizza te lo dice porque Telepizza me ha pagado? Es decir, el mejor interés de Telepizza? ¿Esa es la pizza que Telepizza quiere que compres? ¿Te lo dice porque es la pizza que Amazon quiere que compres? ¿O te lo dice porque es la pizza que mejor se ajusta a tus necesidades en ese momento? Cuando piensas en pizza, pues igual... no tiene demasiada trascendencia que compres de Telepizza, o que compres de Pizza Hut, o que compres de cualquier otro. Pero cuando piensas en conceptos más avanzados, donde la inteligencia artificial va a intentar posicionarse de manera que te influya a utilizar unos servicios u otros, a pagar más o menos, hacerlo de una manera o de otra, es realmente tu asistente virtual o es el asistente virtual al servicio de pizza o es el asistente virtual al servicio de Amazon. Ese es el concepto de agencia. ¿Y cómo se controla eso? ¿Qué confianza tienen los usuarios de que, de que esas decisiones se están tomando verdaderamente en, en su interés y no en el interés de terceros. ¿no? El concepto de seguridad, hablábamos antes de la nube y el dispositivo. Cuando obviamente hay datos, pues esos datos pueden ser hackeados. La, la seguridad, la ciberseguridad es importantísima a día de hoy. Bueno, No se ha creado nunca ningún sistema que no haya sido hackeado en algún punto u otro. Siempre que se crea algún sistema, muy seguro que sea, pues. Siempre es susceptible, digamos, de, de, de que se, sea hackeada. ¿no? La confianza, ¿cómo generamos esa confianza en los usuarios para que abran las puertas a esos servicios? Es decir, qué comportamientos, qué legislación, qué tipo de servicio, qué nivel de seguridad tenemos que dar desde el punto de vista de proveedores para conseguir que el usuario confíe, confíe en esos servicios. La normativa. ¿Cómo, desde el punto de vista legal, pues no creamos eh, digamos, vacíos legales que permitan que empresas o individuos eh, oportunistas puedan aprovecharse del poder de la inteligencia artificial para, bueno, pues, para crear comunidades que sean más vulnerables o, o para simplemente aprovechar digamos, esas esas áreas para, para beneficio propio en perjuicio de terceros. ¿no? Luego el tema del prejuicio en los datos, si la inteligencia artificial se alimenta de datos y esos datos están creados por personas que obviamente tenemos nuestros prejuicios endebidos en cómo hacemos las cosas, pues cómo, cómo limpiamos digamos esos datos de, de los prejuicios que sufrimos a día de hoy para crear una inteligencia artificial que sea mejor que nosotros mismos en ese sentido. Luego el miedo, ¿cómo superamos desde el punto de vista social ese miedo que se crea cuando no entiendes realmente cómo funciona algo? Cuando tienes pues, libros, películas y situaciones que te crean una imagen muy negativa de lo que es la inteligencia artificial, con o sin razón, pero que hace que, que, pues, que haya una barrera de entrada importante a la hora de avanzar en esa dirección, ¿no? ¿Y cuál es la parte crítica de todo esto? Pues los datos. Los datos realmente son los que marcan la diferencia en términos de la cantidad, de cómo de privado seas, de dónde estén, de cómo se guarden, de si están en la nube, eh, y todo lo demás, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la inteligencia artificial? Pues, como decía, aquí me das en algún momento, dijo, una palanca suficientemente larga y un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Donde estamos ahora es que, dado suficientes datos de calidad y suficiente capacidad de procesamiento de inteligencia artificial, prácticamente era cualquier cosa que necesitemos. Entonces, estamos, como decía antes, en pañanes, en lo que a la inteligencia artificial se refiere, pero estamos avanzando de una manera tan acelerada que cada vez más cosas van a ser posibles, cada vez nos vamos a dar cuenta de, de las ventajas de la inteligencia artificial de, de una manera Tan drástica que, que incluso en, se va a convertir en algo tan común y tan corriente como, como el agua o la electricidad en casa. Es decir, cuando te falta el agua, te falta la electricidad, pareces que, que vuelves a la de piedra, ¿no? Pues algo así, algo así va a ser. La, no vamos a estar tan acostumbrados, va a ser tan transparente, tan, tan, tan, tan una parte tan fundamental de nuestra vida que que si nos faltara en algún momento pues va a ser como, como si nos faltara el agua corriente o la, o la electricidad. ¿no? ¿Qué, buscamos, ¿Qué buscamos con la identidad artificial? Pues hacer más, hacerlo mejor, hacerlo más rápido, más seguro, más barato. Es decir, eh, crear un mejor servicio o una mejor calidad de vida para, para nuestros usuarios para nosotros mismos. ¿no? Mejorar la experiencia del usuario, mejorar la satisfacción del cliente, y innovar, innovar, cambiar, no siempre seguir pensando en la misma dirección, sino ver cómo podemos utilizar este tipo de herramientas para cambiar el, los paradigmas a los que estamos tan acostumbrados y hacer las cosas mejor. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? Pues seguro que habéis visto muchos de los servicios en los que se está aplicando inteligencia artificial para cosas que hace unos años eran impensables, ¿no? como predecir. Eh, ...un terremoto o, o predecir cómo se va a expandir una, una epidemia o cómo prevenirla y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo, cómo desactivar una bomba, cómo combinar la inteligencia artificial con la robótica... ...para hacer cosas que son peligrosas, que pueden salvar vidas, como por ejemplo, encontrar supervivientes en desastres naturales y demás, ¿no? Entonces pues hay muchos beneficios de la inteligencia artificial. Luego hay otras aplicaciones de la inteligencia artificial que te hacen pensar si son beneficiosas o no en general, y qué representan y que empiezan ya pues a, digamos, a, a ir a, al límite de, de lo que eh, la sociedad en general o el ciudadano común empieza a pensar, bueno, ¿en qué me beneficia a mí esto? No? Como, por ejemplo, la inteligencia artificial ha sido capaz de predecir que Trump iba a ganar, a pesar de que eh, la mayoría de la gente no pensaba que, que eso fuera así. ¿no? Eh, la inteligencia artificial te puede predecir eh, qué tipo de anuncios van a tener más impactos y, y cuándo presentarlos, en qué momento, cómo presentarlos y demás. Es decir, cómo influenciar al usuario final para que tu anuncio tenga un mejor impacto, lo cual puede ser positivo y puede no ser tan positivo, en el sentido de que es muy positivo, porque los anuncios que se te dan son específicos para ti, para tu interés y para las cosas que pueden ser relevantes para ti, con lo cual están personalizados, por otro lado, también es la capacidad de influenciarte ¿no? y de cogerte, digamos, en un momento vulnerable para que seas más susceptible de comprar, adquirir o hacer un servicio concreto. ¿no? ¿Cómo afectará este tipo de tecnología al futuro del trabajo? Pues muchas de las charlas que yo doy internacionalmente tienen que ver con las nuevas generaciones pensando en qué, qué, qué debe que estudiar, qué van a hacer, qué trabajo va a sobrevivir, cómo va a cambiar el mundo, hay cosas que van a desaparecer, qué profesiones van a sufrir las consecuencias del avance de la de inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Y la gente empieza a pensar, eh, cuando se ven titulares como estos, donde Apple Supplier, eh, o sea, un proveedor de, un proveedor de Apple, eh, reemplaza 60.000 humanos con robots en China. ¿no? Y además, cuando lo reemplazan, pues el 90% de, de los humanos, la producción se dispara al 150% y los defectos caen un 80%. ¿no? Cuando tienes... Eh, ese tipo de de, de de soluciones aplicadas de manera exitosa en las que miles de personas se van a la calle y los robots no solamente lo hacen de una manera más barata sino mucho mejor y más rápido pues la gente empieza a tener miedo es decir como voy a perder mi puesto de trabajo, pues eso es eso lo que va a pasar ¿no? y eso afecta solamente a trabajos manual, estamos hablando de ¿Personas que están, trabajadores que están en una factoría, en una fábrica, apretando tornillos, haciendo cosas físicas que un robot puede hacer de una manera más rápida? ¿O estamos hablando de otros trabajos que son tradicionalmente más menos manuales, ¿no? son como eh, tu, tu um, advisor, tu financial advisor, que no, no me sale ahora en español, perdóname, <ríe> eh, como un cirujano ¿no? o como tu propio abogado? Cuánto, ¿Cuántos tipos de inteligencia artificial se están creando que están verdaderamente poniendo en cuestión si ese tipo de servicios, desde un punto de vista personal, no puede ser dado por un robot que es lo suficientemente inteligente que se enfoca a una tarea concreta? ¿no? ¿Es este el futuro que más se espera? Y mucha de la gente, cuando enseño esta, esta imagen, la verdad es que se lo imagina, se imaginan. Un, un mundo en el que va a haber una persona y, y, y cinco robots en, en una oficina haciendo. Pero si, si os ponéis a pensar, este es un, es un futuro absurdo. ¿no? Porque a la izquierda de la imagen. ¿Por qué un robot iba a estar mecanografiando, utilizando un tablero, un, un keyboard, un... ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si puedes tener un, una conexión inalámbrica y no tienes que hacer esas cosas. Es absurdo. La verdad es que personificamos, eh, proyectamos, digamos, nuestros miedos en, en, en futuros absurdos que no tienen que ver. La realidad es que, eh, aunque el, el 5% de los trabajos son automatizables, aunque muchas de esas actividades eh, amagas al 50% de la economía mundial y a 14,6 trillones en salario y en los países más importantes del mundo, la realidad es que el trabajo no se destruye, sino que se transforma. Y en casos eh, previos, como por ejemplo cuando llegó Internet, donde todo el mundo estaba pensando también Uf, la cantidad de empleo que va a desaparecer, la realidad fue que se crearon 2,4 empleos por cada trabajo, por cada puesto de trabajo que se destruyó. Entonces, la inteligencia artificial y la robótica no están aquí para crear, digamos, un mundo distópico donde pues la mayoría de la gente se vaya al paro y tengamos que luchar y competir con esos trabajos, con esos eh, robots, sino realmente para ofrecer una evolución, una progresión, una, re, una nueva revolución industrial, digamos, que va a cambiar la forma en la que trabajamos y va a crear otro tipo de trabajos. ¿no? ¿Qué se piensa cuando se habla de la inteligencia artificial? y ¿Qué miedo y prejuicios eh, existen? ¿no? O sea, pensamos, como decía antes, en lo que nos ofrece Hollywood, lo que nos ofrecen los libros y demás, pensamos en inteligencia artificial, que son pues, psicópatas, asesinos, eh, sin inteligencia emocional ninguna, que lo que buscan es, prácticamente, la desaparición de la raza humana, porque somos el eslabón más débil, digamos, en esa cadena. ¿no? El miedo es que la inteligencia artificial evolucione a un punto en el que pues, nos sobrepase y seamos prescindibles, y entonces qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? Pero pienso también en otro tipo de personajes, otro tipo de percepción de la inteligencia artificial, y, y por qué unos, digamos, nos sentimos amenazados y con otros no nos sentimos amenazados. ¿Cuáles son las, las diferencias entre uno y otro? Pues hablamos de que esto en el caso de los segundos, es decir, de los que no dan miedo, de los que son más amigables, de los que a la gente les resulta, pues sí, ese es el tipo de inteligencia que quiere, pues son inteligentes, pero no, no son demasiados, son buenos en cosas específicas, pero no van a controlar el mundo. Tienen algún nivel de inteligencia social y emocional, si os fijáis en, en muchos de los ejemplos, en los que la gente piensa, uff, esta inteligencia artificial va a ser terrible para los humanos, hay una falta de empatía, una falta de inteligencia emocional y de emociones en general, ¿no? Y son, digamos, inteligencia artificial que no tiene un concepto del bien y del mal, no tiene un concepto de la ética o la moral, ¿no? Las apariencias son pequeños, rompibles, imperfectos en oposición a máquinas que son, están hechas a la perfección para, para matar, para, su, para digamos, para eh, superar en, desde todo punto de vista a los humanos. ¿no? Y luego hay una ambición limitada de crecimiento personal, es decir, si pensáis en, en los que no son amenazas, pues estamos hablando siempre de que quieren hacer algo mejor, que quieren hacer algo bueno, pero no necesariamente algo que sea extremadamente ambicioso, sino es algo más como pequeñito dentro de su ámbito y demás. no algo así. Entonces eso nos hace pensar con todos esos inputs que tenemos de lo que vemos en la tele, de lo que sabemos, de lo que leemos, de, de cómo está el mundo, de, de, de las cosas buenas y las cosas no tan buenas que pasan. Empezamos a pensar qué papel va a jugar la inteligencia artificial, la robótica en nuestra casa, en nuestra vida, en, en nuestro futuro. ¿No? Van a ser los robots, van a ser algo que, que nos ayude en nuestras tareas cotidianas, con los que compartamos nuestras oficinas, va a ser digamos, nuevos competidores en este ecosistema donde hay, hay nuevo, una nueva especie con la que tenemos que partir o, tener otro tipo de, o jugar otro tipo de papel un poquito más eh, distendido. La verdad es que, como decía Voltaire, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me gustaba siempre gastar la broma decir, bueno, esto lo dijo Voltaire, pero en realidad todo el mundo piensa en Spider-Man, que ha el que lo ha hecho más popular pero es totalmente cierto. ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta con un poder brutal y tenemos que pensar cómo queremos utilizarla y tenemos que usarla con responsabilidad. ¿no? También, como decía Margaret Atwood, toda tecnología humana tiene un lado oscuro y cómo combatimos ese lado oscuro, ¿no? cómo limpiamos esos datos, cómo no creamos monstruos de manera casi inconsciente a partir de exacerbar los Prejuicios que, estamos, que, que generamos en, en esos datos y podemos incluso no mejorar sino hacerlo peor. Entonces, siendo conscientes de todos estos peligros, podemos eh, influenciar, podemos entre todos hacer que la trayectoria de la inteligencia artificial, el desarrollo social, el desarrollo profesional de nuestras sociedades vaya en la dirección correcta. Decía Stephen Hawking que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, entonces yo creo que con la inteligencia artificial vamos a poner a prueba la inteligencia natural, es decir, la capacidad que tenemos los humanos como sociedad de adaptarnos a este nuevo mundo que estamos creando nosotros mismos. ¿no? Pero lo, lo bueno de todo esto es que, como decía Einstein, eh, de cada dificultad sale una gran oportunidad, entonces, la inteligencia artificial y la robótica nos dan la oportunidad de crear un mundo mejor, de crear un mundo donde las cosas sean más fáciles, donde se pueda hacer más con menos esfuerzo, donde se puedan democratizar muchas de los servicios y las ventajas que tenemos eh, pues ahora solamente algunos privilegiados, podemos extender al resto del mundo, pero también tenemos la responsabilidad de conducir esa transición sin crear, pues, sin crear víctimas de esas comunidades que pueden ser más vulnerables. Como decíamos antes, el trabajo no se destruye, sino que se transforma. Pero en esa transición siempre se crean, pues, se crean vacíos, se crean eh, circunstancias que, que tenemos que saber afrontar como sociedad y no como individuos, porque puede tocar a cualquiera. ¿no? La inteligencia artificial va a jugar un rol fundamental en ese proceso, pero somos nosotros los que tenemos, digamos, la capacidad, la educación y la formación para saber qué es lo que viene, cómo viene y cuándo va a llegar. Tenemos la responsabilidad de, de influenciar a nuestro entorno, de educarlo y de empujar en la dirección correcta. Porque hemos llegado a un mundo darwiniano donde hay que adaptarse o morir, y la realidad es esa. El ecosistema está cambiando la inteligencia artificial y la robótica están aquí, están cambiando la sociedad, la cultura y el mundo y, y podemos crear un mundo fantástico, pero también es nuestra responsabilidad asegurarnos de que vamos a ir en la dirección que todos queremos ir. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Magnífico. La verdad es que más que miedo nos llenas de esperanza por el futuro, por lo menos a mí. Bueno, pues se abre el turno de, de preguntas. Bueno, no solo yo estoy entusiasmada, como verás. Eh, bien, a través del chat podéis, podéis preguntar. Pilar, mira, tenemos una pregunta. ¿Sospecha de que Europa... ¿Las no, lee? ¿La o te la leo yo? ¿Sospecha de que sí. Europa sea un mero espectador en relación a China y Estados Unidos sobre la inteligencia artificial? Pues realmente ahora mismo hay solamente unos pocos países en Europa que están haciendo inversiones significativas en inteligencia artificial. Una de ellas es Alemania. Alemania está haciendo un esfuerzo brutal para ponerse las pilas. Pero yo no veo que España esté poniéndose las pilas en ese sentido. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, más nos vale ponernos las pilas, porque la inteligencia artificial está aquí para quedarse, va a transformar, está ya transformando el mundo. Entonces eh, Europa realmente tiene que, tiene que ponerse las pilas, como decía, no estamos haciendo lo suficiente. Mm. Eh, otra pregunta es, ¿le hace falta a España gente que creamos en ello? Pues, seguro. No solamente gente que creamos en ello, sino gente que activamente promueva, influya, eh, eduque, digamos, al, al, al resto, a su círculo de influencia. Una de las cosas fundamentales que, que yo siempre... Eh, por las que yo doy estas charlas, digamos, para concienciar a todos aquellos que, que me escuchan de que tienen una responsabilidad, independientemente de cómo involucrados estén con la inteligencia artificial, si, eres, si tienes la suficiente formación eh, y capacidad para entender la inteligencia artificial eh, sin necesidad de ir al nivel de algoritmo, pero sí para entender lo que significa el impacto que va a tener y, y cómo va a afectar a la sociedad, también tenemos una responsabilidad de educar a, a los demás y de asegurarnos de que sepan lo suficiente y se formen lo suficiente para tener una voz y un voto. Porque, ¿cómo, ¿cómo vas a votar sobre algo? ¿Cómo vas a opinar sobre algo si no lo entiendes? Si toda tu formación y tu entendimiento sobre la inteligencia artificial se basa en lo que ves en las películas o en los anuncios. Tiene que ser, cuando tomemos una decisión, cuando vayamos en una dirección, tiene que ser porque entendamos realmente los, la, los pros y los contras de esas decisiones que estamos tomando. Uh -huh. eh, otro, otro de los escuchantes eh, pregunta si recomienda algún máster en España. ¿Algún máster en inteligencia artificial? Pues ahora mismo, así bote pronto, realmente no, no tengo ninguno en mente que os, pueda, que os pueda recomendar. Sé que hay mucha formación online a día de hoy para ponerse un poco al día, cuáles son las tendencias para entender lo que es Machine Learning, para hacer un poco de Data Science, eh, pero no, no estoy al corriente de másteres específicos. Nosotros en EOI tenemos uno, así que, José, si quieres te mando la información y, y revisa, a ver si te interesa. Otra pregunta es, desgraciadamente, el potencial económico de esas inversiones es a través de corporaciones que usarán sin duda su beneficio propio. ¿Qué opina? Bueno, también eh, la, son las corporaciones las que están... Millones y millones en, en hacer esa investigación, y como todo web empresario, pues esperan un retorno de inversión. Pero muchas de estas grandes empresas también están invirtiendo en, en un movimiento de la democratización de la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, también es un aspecto importantísimo. ¿Cómo se democratiza la inteligencia artificial? Pues, hace unos años era realmente casi imposible hacer nada importante, porque la inversión que tenías que hacer en recursos tecnológicos para poder hacer cualquier modelo y demás, pues era brutal. A día de hoy, te apuntas a AWS, donde he tenido la fortuna de trabajar antes, y tienes herramientas a tu disposición que te permiten hacer experimentos, testados, simulaciones, eh, a un coste mínimo, con una capacidad pues prácticamente infinita, y con un setup eh, de, de minutos o de horas, ¿no? Es decir, estamos, estas empresas que también están invirtiendo, están también al mismo tiempo abriendo las puertas de la inteligencia artificial a cualquiera que ponga el interés y el esfuerzo en hacerlo a unos costes eh, mínimos. Con lo cual eso abre la puerta a la innovación, abre la puerta a que cualquiera puede crear un nuevo servicio, puede crear pues una herramienta nueva, puede testarla y, y puede utilizarla. La contrapartida de eso es que también se pues, están vaciando, digamos, las universidades de talento, porque el mundo de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la industria, está creciendo a una velocidad tan vertiginosa con unos eh, sueldos, digamos unas compensaciones tan altas que, que bueno, cualquiera que destaque en el mundo académico eh, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues se le hacen ofertas millonarias para venir a trabajar a las empresas, con lo cual, ¿cómo vamos a formar a las nuevas generaciones si, si todos los buenos están trabajando en la tecnología y, y las universidades se vacían de talento? ¿no? Entonces, hay, hay que pensar desde el, de, desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista de las entidades públicas y las universidades, cómo, cómo paliar, digamos, esa... Esa fuga de talento del de, de mundo académico sí. al mundo industrial, cómo balancearlo, sí. ¿no? sí. Gracias, Pilar. Otra pregunta es, ¿qué recomendación darías para empezar a meternos de lleno en el conocimiento y aplicación de la inteligencia artificial? Pues como decía antes, hay muchísima, muchísima información online. Antes que hacer un máster específico, lo que haría sería pues hacer algunos de los cursos que están disponibles online para tener un poquito de introducción y entonces luego ya cuando uno tiene mejor entendimiento sobre cuáles son, cuál es el potencial, cuáles son los distintos tipos de aplicaciones que hay y demás, pues, entonces ya si tienes más interés en hacer un máster, ya con el conocimiento de cuáles son las opciones que tienes y entendiendo en qué te metes. Hay algunos que son más a alto nivel, es decir, cómo funciona la inteligencia, y cómo se aplica, otros que son más a bajo nivel, entendiendo cómo se hacen los algoritmos o cómo se utilizan las herramientas que ofrecen pues distintos frameworks como eh, TensorFlow o MXNet en, en, en Amazon y en Google y, y cómo eh, acelerar, digamos, esos desarrollos o cómo utilizarlos, ¿no? Pero hay muchísimas opciones, yo empezaría primero de todo online y luego ya una formación más específica en entidades, por ejemplo, como la EOI o u otras universidades. Gracias, Pilar. Otra pregunta es, ¿qué recomendarías para que en Andalucía se cree un ecosistema propicio para el desarrollo de empresas tecnológicas en inteligencia artificial? Pues lo primero que tiene que haber es eh, una demanda, ¿no? una demanda social importante, porque la, la mayoría de las universidades que tenemos en España son universidades públicas, y las universidades públicas pues, realmente se mueven en función de, de esa demanda. Entonces, hay que tener pues programas, hay que tener pero hay que tener una demanda eh, social e industrial importante. Tiene que haber una colaboración entre las universidades y las empresas. Las empresas estamos siempre contratando y buscando gente, porque la oferta digamos de gente bien formada en, en inteligencia artificial es todavía eh, más baja que la demanda, entonces es difícil, es complicado encontrar gente con buena formación. Y podemos crear un círculo virtuoso dentro de Andalucía y de España en general, en el que si ofrecemos una buena formación, ofrecemos unos buenos programas, pues creemos una buena remesa de gente eh, bien formada que, que pueda realmente influenciar eh, el país, la economía y nuestro posicionamiento con respecto al mundo. ¿no? Hay que... Eh, hay que empezar a moverse, hay que empezar a moverse rápido y crear eh, esas sinergias, digamos, entre las distintas partes del ecosistema y ahí está involucrado tanto la universidad como el gobierno como las eh, propias eh, empresas. Para poner nombre a empresas referentes en inteligencia artificial en España, ¿en qué compañías debemos mirar actualmente aquí en España? Como referentes en inteligencia artificial en sí. España, sí. Pues empresas grandes que destaquen mucho, eh, aquí no se suena mucho. Aquí se habla pues de las empresas grandes en general y esas empresas están haciendo eh, cosas en inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, pues eh, Telefónica, pues Telefónica está haciendo en inteligencia artificial. Es una empresa de inteligencia artificial? No, no lo es. Está haciendo cosas en inteligencia artificial, así que lo está haciendo y ha contratado a muchísima gente y expertos de renombre mundial, muchos de ellos españoles, en España, pero, pero no es una empresa que se dedique a la inteligencia artificial. Eh, y como esas hay, hay, hay otras, ¿no? Todas las grandes empresas que se precian están invirtiendo en inteligencia artificial, pero no como plataformas generales de inteligencia artificial per se, sino como aplicaciones para su mundo en particular y su, su campo de actividad. ¿no? Yo no, no conozco empresas que se dediquen a la inteligencia artificial en general, digamos, en España, que sean, que sean de, de renombre. Vale. Pilar, ha sido magnífico, dice otro de los oyentes. Tengo una pregunta. He leído durante los últimos meses diversos artículos sobre la no nanorobótica, la nanorevolución, etcétera. A grandes rasgos, ¿Crees que la inteligencia artificial podrá en algún momento llegar a utilizarse de forma negativa para la sociedad? Me explico. He leído que hay ciertos trabajos que pronto van a ser realizados en su totalidad por robots, suponiendo un perjuicio para la mano de obra. Bueno, tú dijiste que no, ¿no? Sí, yo decía que sí, que eso es cierto, que está pasando, que sí. se están sustituyendo ya muchos trabajos pero que no, eso no implica que sea necesariamente negativo, eso, eso implica es. que hay una transformación del trabajo, que hay otras oportunidades, eso y que es absurdo pensar que, por ejemplo, cuando hay una flota de camiones de Tesla eh, que sean eh, que no necesiten camioneros, pues ahora la demanda está en, en técnicos que sean capaces de dar el servicio a esos camiones de Tesla. entonces un camionero que lleva toda la vida conduciendo, un camionero un señor de 50 o 60 años que lleva toda la vida conduciendo y no tiene una formación tecnológica específica, sino lo que lo único que sabe hacer es conducir, es absurdo pensar que podamos formarlo de manera rápida para que ahora empiece a darle servicio a un, a un claro. sistema avanzado de, de tecnología como un coche automático, ¿no? Pero... Pero, precisamente, esas transformaciones que crean nuevos puestos de trabajo son las que tenemos que, que afrontar como sociedad y ver cómo paliamos los riesgos en esas comunidades que se van a ver, digamos, pues eh, desplazadas por las nuevas tecnologías y buscar soluciones sociales para estas personas, en lugar de victimizarlas. ¿no? Claro. rechazamos siempre el cambio y nos gusta lo que conocemos pero realmente capacidad de adaptación el ser humano la tiene probadamente vamos que, que no hay que demostrar nada ya lo hemos hecho y todas las revoluciones suponen estos cambios no no nos queda otra y, y de hecho es, es lo que lo que yo siempre recomiendo cuando cuando me preguntan muchas veces bueno y, y qué estudio <risa> en qué me formo qué hago yo no no quiero ser programadora no todo el mundo tiene que ser programador, claro. no todo el mundo tiene que ser ingeniero, pero lo que hay que aprender es aprender a aprender. Claro. Es decir, el éxito no está en ser el mejor en una carrera y en un dominio específico. Está en, en la, la primera carrera, el primer grado que haces, normalmente es... Tu prueba de concepto te da las bases, los cimientos, para seguir avanzando. Pero si quieres evolucionar, si realmente quieres tener éxito profesional, lo ideal es saber que vas a cambiar y vas a seguir aprendiendo durante toda la vida. Que tu periodo de aprendizaje, de entrenamiento, de formación, no termina cuando termina la licenciatura. Ahí, ahí uh -huh. aprendes digamos, los primeros principios y a partir de ahí tienes que seguir aprendiendo siempre. Incluso si eres el experto más experto del mundo <ríe> en cualquier disciplina, uh -huh. siempre evoluciona, siempre tienes que seguir aprendiendo. Entonces, lo mejor es aprender a aprender, es crearte tu propio paradigma de trabajo y, y, y evolucionar y ser parte de, de, de ese cambio en sí. ¿no? Sí, así es. Otra pregunta, es que hay tantas que no me puedo ni parar. ¿Es la medicina uno de los campos donde la inteligencia artificial pueda tener más cabida, pero a la vez más retazo? Hasta que haya un relevo generacional en la profesión o las leyes nos permitan realizar mayores ensayos, etcétera, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la revolución en el mundo de la medicina eh, está siendo ya impactante eh, desde un punto de vista muy positivo. Es decir, tenemos robots que son capaces de, de, de hacer ya cirugías completas, tenemos inteligencia artificial que es capaz de detectar con mayor precisión tumores y de predecir pues, la expansión de un cáncer con mayor, eh, mayor antelación y mayor precisión que, que los especialistas mismos. O sea, eso todo es bueno para nosotros. La cuestión es si podemos o si se pueden utilizar, digamos, esa información también para hacer cosas que ya, digamos, estén al límite de lo ético o que estén al límite de lo legal y creen esos vacíos legales donde se crea un oportunismo. ¿no? Y en el mundo de la medicina, pues en función de en qué sociedad vivas, eh, se crean muchos así. Os doy un ejemplo claro, en España tenemos la fortuna de tener un sistema de seguridad social que, que cubre a todos, que sea mejor o peor, y que será más o menos lento, y que tendrá más o menos déficit, pero, por lo menos, tienes la garantía de que, de que vas a tener un médico si lo necesitas. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos el, el sistema de la seguridad social general no existe, sino que es todo privado, y eso implica que que obviamente hay un beneficio brutal, hay unos márgenes de beneficios brutales. Entonces, si utilizas la inteligencia artificial para predecir qué personas son más susceptibles de tener, digamos, mayor gasto, pues puedes crear vacíos de, en comunidades que son inasegurables. Es decir, gente en la que las, las aseguradoras digan no, este no lo aseguro porque este tiene un... Una predisposición genética, una forma de vida eh, y una vive en, en una comunidad que hace que tenga un 30% más de probabilidad de desarrollar una enfermedad X y, en consecuencia, no me, no me sale, no me beneficia asegurar a este tipo de personas, con lo cual como soy una empresa privada, pues decido a quién aseguro que quién no, y solamente aseguro a quién me vaya a dar beneficios. Entonces, pues veis el contraste ¿no? de, de utilizar sí. la inteligencia artificial para predecir un cáncer o un tumor cinco años antes y poder hacerlo desaparecer antes de que tenga ningún impacto a utilizar la inteligencia artificial para predecir cuáles son las comunidades más vulnerables y abandonarlas porque no son, no generan beneficio. ¿no? Entonces, Entonces ahí, ahí, ahí se crea la regulación, ahí es donde tenemos que, como sociedad, asegurarnos que hay sí. una regulación eh, que, que nos proteja a todos. Sí, es el problema ético ¿no? de, de este tema. Bueno, otra pregunta. Ahora que hay un IP en torno a inteligencia artificial y todo el mundo se apunta a esto, ¿nos puedes dar alguna pauta de cómo se reconocen los proyectos buenos de los malos? Pues, claro. <risa> pues, normalmente los proyectos buenos son aquellos que están liderados por gente muy buena, con visión, y que tienen todos ese tipo de, de, de cualidades que, que os comentaba antes en la Ajá. presentación. En la Silicon Valley, más que por proyectos, se apuesta en equipos. Se ve la calidad del equipo, se ve si hay una idea buena. Y la idea, sí, todo el mundo tiene muchas ideas. La cuestión es la capacidad de ejecutarla. La cuestión Ajá. es la capacidad de llevarla a, a buen fin a pesar de todos los obstáculos que, que te encuentres. Y, y tu capacidad de adaptarse al mercado y a lo que te echen, ¿no? porque, en realidad, eh, lo que suele ocurrir, sobre todo en el mundo de la tecnología y ahora mismo que, que, que estamos en un boom, es que mucha gente inventa las mismas cosas en paralelo. Cuando estás a punto de patentar algo, estás a punto de inventar algo, seguro que hay tres en distintas áreas o en tu vecino, ya pues ese, tu vecino sí. de al lado o en, o en tres países más a la derecha o tres países más a la izquierda que seguro que hay gente trabajando en lo mismo que tú, que ha tenido una idea muy parecida o muy similar. Y la cuestión es quién va a llevarse el gato al agua y quién va a hacerlo antes. Entonces, los proyectos que son los mejores desde mi punto de vista son aquellos que son visionarios, que no, no quieren hacer algo pequeño, sino que quieren hacer algo disruptivo, algo que puede cambiar el mundo y que están eh, apoyados, digamos, por gente no solamente bien formada, sino con el, el espíritu emprendedor y, y la fuerza necesaria para llevarlo a, hasta donde tenga que llegar. Magnífico. ¿Tuviste algún apoyo o financiación pública que creyera en vuestro proyecto? Me imagino que está hablando de, de cuando montaste tu empresa. Pues sí, fue una aventura interesante. Tuvimos más y tuvimos menos. Tuvimos, eh, como os decía, ganamos muchos premios. Desafortunadamente esos premios pues no, no, no nos daban para para crecer en la dirección o a la velocidad que, que necesitamos. Entonces, el apoyo público de aquel momento, pues sí que lo recibimos, sobre todo en forma de algunas pequeñas becas de investigación y unos préstamos. Y eh, sí si encontramos un cierto nivel de apoyo, pero desafortunadamente era insuficiente. ¿Qué opina de la mezcla gobernanza, gobernanza e inteligencia artificial? ¿Se podría utilizar inteligencia artificial para gobernar empresas, partidos, asociaciones, naciones? Hombre, para gobernar en modo abstracto y de manera totalitaria, ¿no? Entiendo que no es la mejor dirección. A utilizar la inteligencia artificial como amuleta, como apoyo, como herramienta que, que, que te ayude, digamos, a gestionar cualquier tipo de actividad, no solamente me parece bueno, sino me parece lo suyo. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que podemos gestionar como humanos es limitada. Sin embargo, con la inteligencia artificial podemos utilizarla para procesar muchísima más información y tener... Pues, cuanta más información, más, más probabilidad de tomar las mejores decisiones tienes. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es, es una herramienta para que los humanos utilicemos. No, no hemos llegado al punto en el que podamos crear un, un dios de inteligencia artificial y ponernos en sus manos para que tome las decisiones en nuestro nombre. ¿Conoces el curso de Machine Learning Online de la Universidad de Stanford? Eh, bueno, hay varios, pero sí. Otra pregunta. ¿En qué habilidades un científico de datos destaca aún respecto a los logros alcanzados ya por las técnicas de Machine Learning? La primera, repite la pregunta? Sí, favor? disculpa, quizá lo he hecho muy rápido. ¿En qué habilidades un científico de datos destaca aún respecto a los logros alcanzados ya por las técnicas de Machine Learning? ¿En qué, en qué habilidades destaca un, un Data Scientist? Okay. Pues, hmm. bueno, desde el punto de vista de Data Scientist, la cuestión es saber aplicar bien y los, los algoritmos correctos y las técnicas correctas en función del tipo de datos y la cantidad de datos que tengas, ¿no? Entonces, a mí lo que más me, aparte de, de ya tener la formación básica de saber hacer las cosas bien y ser pues, escrupuloso, digamos, en la gestión de los datos, a mí lo que, lo que más me motiva es cuando existe innovación y lo que se, se comenta como la, la polinización, digamos, de distintas disciplinas. ¿no? En, en inglés se dice cross-pollination, es cuando, cuando traes expertos en distintas áreas. Y, y combina sus conocimientos desde perspectivas muy distintas para alcanzar un objetivo común. Y creo que ahí es donde se genera la verdadera innovación. Entonces, yo siempre animo a que los equipos sean multidisciplinares, que haya gente con distinto background, con distinta cultura, con distinta formación, con distintos puntos de vista. Y en la medida de lo posible, uno mismo ser también multidisciplinar. Es decir, no centrarse única y exclusivamente en tu área de actividad, sino ampliar tu área el conocimiento para entender qué se hace con otras disciplinas que son anexas o análogas eh, y, y, y ampliar tu punto de vista. Y creo que es en esa innovación y en esa ansia, de, en esa curiosidad, y en ese ansia de, de avanzar, donde, donde existe la oportunidad. Uh -huh. Magnífico. Se te nota la parte humanística, Pilar, no lo puedes evitar. <risa> <risa> ¿Está más cerca el advenimiento de la singularidad? Claro, cada día que pasa más cerca. Según Ray Kurzweil está, creo que era, está prediciendo para el, el 2039, creo que es la última predicción que tiene. Otra pregunta. Recuerdo haber visto una película, creo que era Yo Robot, en la que los robots se volvían contra los humanos. Evidentemente era una película, pero crees que a otros niveles los de inteligencia artificial puedan llegar a aprender cómo someternos a nosotros? ¿Crees que pueden llegar a sentir necesidad de gobernar, por ejemplo? Bueno, hay, una, hay unas cuestiones filosóficas importantes, y por eso yo muchas veces hablo de, del humanismo en el mundo de la inteligencia artificial como una parte crítica de nuestro desarrollo como sociedad. ¿no? Eh, una cuestión filosófica es fundamental de qué es la vida, qué es la singularidad, cuando se crea, digamos, la la conciencia de, de ser una entidad, pero o también la, la voluntad, digamos, es decir, cuando, tiene, cuando es un programa, un programa no tiene voluntad, tiene un objetivo, y tiene unos límites, ¿no? Entonces, ¿cómo puede evolucionar un programa a tener una voluntad propia, lo que nosotros, como humanos, identificaríamos o definiríamos como voluntad propia? Eh, hablaba antes de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la inteligencia emocional, eh, de la ambición, ¿No? Podemos analizar internamente y pensar, yo soy una persona ambiciosa o no soy una persona ambiciosa, ¿qué quiero? Tengo sentimientos, tengo ego, tengo tengo emociones, eh, y son esas emociones, ese ego, esa ambición, esa curiosidad, esa ansia de avanzar y de hacer más, que nos empuja, lo que nos empuja a veces en la dirección correcta y a veces en la dirección... Eh, menos correcta. <risa> digamos, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿creamos inteligencia artificial que evolucione de esa manera?, ¿creamos sentimientos?, ¿creamos una inteligencia emocional real?, ¿creamos una voluntad o estamos creando la, emu cómo emular digamos, esos sentimientos para crear el servicio que esté apropiado para los humanos? Eh, por supuesto, la, la, las posibilidades son infinitas, sobre todo cuando añadimos a la mezcla todo el tema de de la computación cuántica, ¿no? y qué es uh -huh. la ciencia, y qué es la vida y cuál es el... Pero ya son cuestiones casi filosóficas, son cuestiones uh -huh. ya en las que, bueno, eh, tienes que ver hasta qué punto llegamos, pues, el, el momento del awakening o de, de, de la inteligencia artificial y, y lo que eso significa. Yo creo que el riesgo existe, pero veo un riesgo mucho más exacerbado, digamos, en la utilización de la inteligencia artificial en áreas como, por ejemplo, la modificación genética para crear superhumanos. Creo que eso es mucho más tangible a corto plazo que una inteligencia artificial tipo Matrix que, que nos someta y nos utilice como, como conejillos de internet, o como o como baterías. ¿no? Uh -huh. Bueno, la sociedad, no sé por qué la sociedad occidental tiene miedo a los robots, los orientales, sin embargo, no tienen estos miedos que, que surgen aquí. Esas diferencias quizá filosóficas o de principios básicos filosóficos creo que son los que, los que hacen que tengamos estos miedos, ¿no? Bueno, son filosóficos, culturales y circunstanciales también. ¿Sí? Si analizan una sociedad como por ejemplo Japón. Eh, Japón es una sociedad que ha evolucionado en una dirección muy individualista. De hecho, el número de matrimonios y natalidad en Japón han bajado eh, hasta un punto de vista crítico en el que la, la natalidad ha descendido de tal forma que necesitan eh, la inmigración para salir adelante. El paro en Japón es prácticamente inexistente y, sin embargo, la gente trabaja 80 a 90 horas al día y vive con una calidad de vida. Eh, pues muy baja digamos en, en relación a, a lo que nosotros consideramos sus valores familiares y, y ese tipo de cosas ¿no? uh -huh. eh, entonces llega un punto en que tienes una población tan mayor que ya no trabaja pero que necesita una serie de servicios y no tiene nadie no tienes a nadie que dar esos servicios y como no tienes hijos quién, quién va a cuidar de los mayores entonces creas una necesidad y esa necesidad puede estar muy bien eh, cubierta con, con robots entonces, eh, no es solamente una aceptación desde el punto de vista de la tecnología, que Japón pues, ha tenido una sociedad que ha sido más, ha funcionado tecnológicamente más rápido que, que nosotros en España, por ejemplo, sino también se crea una necesidad en la que es mejor tener un robot que te ayude a dar tus tareas cotidianas o cuidar de ti a, a tener que buscarte la vida solo y no poder hacerlo. Entonces, hay, hay una oportunidad de negocio brutal, sobre todo en el mercado asiático, pero. Eh, se acerca más también eh, o está, digamos, eh, emergiendo en, en otros mercados de crear servicios eh, de inteligencia artificial y robóticos que se enfoquen a la tercera edad, personas con necesidades, a crear no solamente ese tipo de servicios sino, sino incluso como compañía, ¿no? Por esas necesidades que tenemos los humanos de, de no estar solos. Y la última que nos hace en relación a mi última pregunta. Sí, Pilar, pero tengo entendido que se hizo un experimento en inteligencia artificial y tardó, creo recordar, cuatro horas en aprender a jugar al ajedrez y ganarle al mejor jugador a nivel mundial. ¿En cierta manera no te da algo de miedo? Pues no. Yo creo que aprender. que, aprenda, que, que un, un inteligencia artificial aprenda a jugar al ajedrez no va a cambiar mi día a día. Ah, sí. Si esa inteligencia artificial. Pues, Desarrolla una voluntad propia y se convierte en algo mega ambicioso o, o en ex máquina, es decir, una, una entidad que, que no solamente quiere sobrevivir, tiene ansia de sobrevivir no tiene límites morales. Entonces, eso sí que me asustaría, ¿no? Pero que aprenda sí. a jugar al o que aprenda a jugar al 3 en raya, honestamente, no. no. Bueno, hay dos personas que están escribiendo, les vamos a dejar que terminen y, y, y si hay alguien más que tenga preguntas, pues que aproveche ahora que, que estamos en racha. Bien, felicitaciones. Y agradecimientos. Todos los alumnos han escrito han escrito alguna algún agradecimiento. Pilar, ya te, ya te haremos llegar la transcripción para que ah, la muchísimas tengas. Gracias, muchísimas ¿Te gracias. Gracias a, gracias a ti. Nada, gracias. Excelente charla, bueno, sí, estamos todos fascinados. Bueno, lo más bonito que te han dicho, eres una inteligencia humana maravillosa, esto sí que me ha gustado, mira. Esta ah, no, la mira. <risas> ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos. Mira, Pilar, aunque yo soy de ciencias, me encanta... Eh... Que, que se abra la puerta a, a, la, a, a la parte humanística de donde tú procedes. Me encanta eh, que, que, además de ser una magnífica profesional, hayas, hayas roto barreras. Creo que, creo que es una enseñanza para todos. Bueno, muchas gracias. Yo, yo creo que todos tenemos que, que aportar, independientemente de cuáles sean los estudios iniciales que hicimos, eh, todos tenemos contribuciones que hacer. Así es, así es. Yo también lo creo. Bueno, bueno pues, si no ¿hay más preguntas? No ¿Hay más preguntas, ya. Pilar? Muchísimas pues gracias. Placer. Nada, el placer ha sido nuestro. Que, te, que, que quieren que te los lleves a Silicon Valley? Que te manden el currículum. <risa> <risa> <risa> bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Venga, pues, ya. muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.